Denunciaron familiares de un joven residente en el municipio de Salcedo, que su pariente continúa detenido de manera irregular, pues la Fiscalía se ha negado a otorgar la libertad. Le queremos llevar una denuncia eh, ante la Fiscalía de la provincia de Mana Mirabal, donde el 19 del de pasado mes fue dictada la orden de libertad contra Junior Manuel Hidalgo, mi sobrino. Y hoy el día que todavía la fiscalía de Salcedo todavía no dice que todavía no hay sistema para que dicha carta pueda llegar a la cárcel donde se encuentra. También sentimos temor, tememos por su vida, porque el 23, cuatro días después de editarle de la orden de libertad, fue trasladado a una cárcel de La Vega, a la Concepción. Entonces, en ese momento, cuando supimos que lo iban a traer de noche. Temimos por su vida porque cualquier cosa podía aparecer en ese momento. Si lo trataban el lunes 23 en la noche, cosa que nunca se había visto en nuestro país, traban un reo que estaba ya en orden de libertad en horas de la noche. Claro, nosotros nos movimos a los medios de comunicación. Tuvimos con, en contacto con el abogado, el abogado no, no instruyó los pasos que teníamos que dar. Entonces, ahí tenemos... Una orden que, donde el juez dictó libertad inmediata de nuestro familiar. Y todavía la ahora, hoy estamos a 7 de octubre y todavía no se ha ejecutado. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.